porque tienen los votos, la cantidad de gente, son los que deben de producir un efecto frente a la desmesurada y, y, y descabellada forma de actuar de este grupo. Mira que por dinero, porque oye en otra cosa, se comprueba lo que tú de, dijiste al principio de semana. Sí, de los 70 millones. De De, de que tú de tenías con una conversación con un legislador que te mostró la conversación y dice, mira míralo